configuraciones de la academia desarrolla pro linkedin pro activo 1080 ochenta. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un viernes más, por fin viernes, viernes 11 de noviembre de 2022. Estamos rematando la semana con mucha energía, muchas ganas. Y comentarles, ya saben, los viernes el segmento de videoblog de Katia, donde les comentamos las aventuras, peripecias, aprendizajes y todo lo que vivimos de lunes a viernes dentro de kateman.com eh, y la academia que estamos desarrollando y parte de lo que les vamos a compartir el día de hoy. Pero no sin antes, ya saben, hacerles la cordial invitación. Si lo que deseas son prospectos, recurrentes... Y escalables en linkedin sin publicidad entra a y conoce nuestra metodología pre a través de cateman.com slash masterclass bueno vamos a entrar al videoblog y les decía que una de, los, de las actividades que más me ha demandado tiempo en esta semana ha sido puesto las configuraciones las compras de las herramientas que estamos trabajando y les quería compartir un poco para transparentar, ya saben, con mi querida audiencia, compartirles el detrás de cámaras también es interesante y que, pues, de alguna manera les puede servir, ¿no? Entonces, las herramientas que hemos utilizado, CMS, el WordPress, ¿sí?, de que sería la base, luego está Butentor como maquetador, luego tenemos el Thin Body Boss, que es el que acabamos de adquirir, el LMS, es decir, el... el el, el, la plataforma, el Air Dash, que es la que vamos a utilizar para pues la, eh, la elaboración de los cursos, módulos y lecciones porque pues vamos a sacar, ya saben ustedes, cursos online, workshops, kit de plantillas, ebooks y todo ese material va a estar alojado a través de esto, ¿no? Y el seguimiento y el monitoreo de todos los alumnos que entren a la academia va a ser a través de este plugin que se llama LearDash. Luego, la, para el pago vamos a utilizar SAMCART y eh, a través de conexión con Stripe y PayPal, y esto es una de las cosas importantes también de brindar diferentes opciones de pago a los usuarios, a los clientes, el CRM que vamos a utilizar es Aptik Campaign junto con memberium que es los que, los que dan acceso a, a la plataforma y eh, donde van a estar alojados todos los videos y material, sobre todo visual, va a estar en Vimeo. Y eso ha sido una eh, tarea maratónica que estamos trabajando junto con el equipo para pues, montar la página, la home, bueno, temas de dominios, de subdominios y una serie de cosas, este pues digamos, del detrás de cámaras. no El desarrollo del copy, tanto para la home, páginas de captación, de venta, es un proceso también interesante. Y lo que les puedo compartir es que, si bien es cierto, es, es desgastante, es, es meticuloso, pero debe estar enfocado siempre pensando en satisfacer las necesidades. Así que, ¿están ustedes ahí dentro del mapa pensando, bueno, este perfil, este avatar, qué necesita, qué quiere, qué es lo que... cómo le podemos servir mejor. Al final todo esto lo estamos haciendo con el afán y con nuestro enfoque de customer centric, es decir, pensado en las necesidades del de cliente. Así que eso por un lado. Por otro, las reuniones con prospectos, pues que ellos mismos solos agendan en nuestra eh, y tienen su reunión estratégica en LinkedIn. Esto es muy, muy bonito encontrar. Eh, tú vas a... Tiene, está en bloqueado, si les había comentado, algún espacio dentro de tu calendario donde puedas, puedes dar espacio justamente para que estas personas que ya conocen de ti, saben, les interesa, tienen esa necesidad. Recuerden, ayer hablábamos de cuando un cliente viene y nos pregunta el precio no darle enseguida, sino porque esa persona está con interés. Entonces, normalmente estas personas entran en este embudo dentro de LinkedIn y al final, aquellos pues que sí les encaja la metodología y nuestra forma de trabajar, pues nos piden esta reunión estratégica, ¿no? Y esto es lo bonito. Y pues hacer las mon el monitoreo de campañas de prospección, de automatización, revisar, contestar mensajes, esto... esto Aparte de que nos ayudamos de la tecnología, pero debe haber un humano atrás haciendo la gestión, llevando este, con respuestas, haciendo conexiones, haciendo relacionamientos, generando confianza. Así que con esto es lo que les puedo compartir de nuestro día a día en esta semana. Espero que... Ah, hacerles otra invitación, por favor. Estamos eh, inaugurando un canal de Telegram. Este canal donde pues vas a poder encontrar igual estrategias tácticas y herramientas que te van a ayudar a mejorar, así que cateman.com slash telegram pueden acceder a este canal que se llama Desarrolla Pro. Entonces hasta aquí todos los retos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si les pareció interesante, compartir con ese profesional que puede servir y dejar sus valoraciones de 5 estrellas en el podcaster de turno en el cual ustedes puedan escuchar. Si les gusta el formato de YouTube, también me encuentran por ahí en el podcast. Y nada, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día lunes para iniciar otra semana con toda la energía. Espero que puedan desconectar, que puedan descansar. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y se les quiere mucho. Chao, chau. chau.